para el pronto y los gastos de cierre de la compra de tu casa. ¡Wow! Es que no lo puedo creer. Queremos seguir abriendo puertas. Entra a compratucasa.pr.gov y conoce más sobre el programa de asistencia directa al comprador. Departamento de la Vivienda Gobierno de Puerto Rico.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 Buenas noches, Puerto Rico. Deseando que estén bien, les saluda a Angel Torres y le doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica. Atención, jugadores, tenemos nuevos ganadores en San Juan. Un premio secundario de Powerball por la cantidad de 50 mil dólares en la gasolinera Puma en Coupey. Mientras que otro ganador también de Powerball cayó en la gasolinera Shell Sagrado Corazón en San Juan por la cantidad de 50 mil dólares. Muchas felicidades a los ganadores para hoy lunes 26 de septiembre de 2022 Powerball tiene un premio de 285 millones y recuerda jugarlo con Double Play para que tengas más oportunidades de ganar ya estamos listos para celebrar los sorteos de esta noche de Pega 2 Pega 3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 Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica Juega Gana hack o busca el juego Star y gana hasta 50 mil dólares Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica Ya lo sabes, compra tus juegos instantáneos y a celebrar con moderación Demos inicio a los sorteos de esta noche El primero es el Pega 2 Boleto en mano y mucha suerte si jugó Pega 2 Pega 3, Pega 4, Loto Cash y doble revancha, el primero para el Pega 2. Anótelo, es el 4. El 4, el segundo, es el 7. El 7, el número ganador de Pega 2, es el 4-7. Repito, el número ganador, el 47. Veamos cuáles son los números del Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3 para el sorteo de noche. Anote el primero. Comienza con el 5, el 5, el segundo es el 7, el 7 y cerrando Pega 3 es el 8, el 8, el número ganador en Pega 3 es el 5, 7, 8, repito, el número ganador, el 578. Veamos ahora los números del Pega 4. Suerte a los jugadores de Pega 4 en el sorteo de noche. Comienza esta noche con el 0, el 0 el segundo para el pega 4 es el 8 el 8 el tercero por ahí viene llegó es el 4 el 4 y cerrando pega 4 es el 5 el 5 anota el número ganador de pega 4 es 0845 repito el número ganador el 0845 Ahora continuamos con el multiplicador, el que aumenta hasta cinco veces los premios menores. Adelante. Vamos a ver por cuánto te toca multiplicar esta noche. Y el número del multiplicador es el 3. El 3. Ahora pasaremos al sorteo de Lotto Cash esta noche jugando un premio de un dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Busque su boleto. Que si acierta los números en Loto Cash se lleva el premio en un solo pago viene el primero anótelo es el 8 el 8 el segundo es el 30 el 30 el tercero es el 11 el 11 el cuarto llegó es el 7 el 7 el quinto en camino es el 18 el 18 y en breve conoceremos cuál es el Bolo Cash. Es el 9, el 9. Anote los números ganadores esta noche en Loto Cash. Son 8, 30, 11, 7, 18 y el Bolo Cash fue el 9. Cerramos con el sorteo de doble revancha y esta noche con un premio de 105 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo última oportunidad para los que combinan su jugada de loto cash con doble revancha. Vamos a ver los números ganadores. Viene el primero, es el 30, el 30. El segundo, es el 10, el 10. El tercero, es el 12, el 12. El cuarto, es el 23, el 24.